Buenos Lorena. Bueno, es un gusto para mí estar acá en el set y bueno hablar de este proyecto tan importante que son los Juegos Plurinacionales. Se tiene planificado que a finales de este mes ya se esté realizando el lanzamiento oficial y también se eh, anunciará en qué parte del país, en qué departamento se estará desarrollando. ¿Cómo y cuándo es que nacen estos Juegos Sí, bueno, en cuanto a la gestión 2019, este fin de mes queremos eh, hacer el lanzamiento de la convocatoria, lo va a hacer el presidente del Estado Plurinacional, y obviamente este día vamos a conocer las sedes de la tercera fase, tanto para primaria como secundaria. Bueno, los Juegos Plurinacionales, un proyecto muy grande, tal vez eh, un proyecto deportivo que ha impactado a nivel Bolivia, a nivel nacional, el año 2010 que surgieron este proyecto, ya vamos a cumplir 10 años con esta gestión, ...en el nivel secundario, ocho años en el nivel primario y bueno, la verdad ha, ha impactado bastante por los resultados que ha tenido en temas deportivos... ...y al presidente lo decía que los Juegos Plurinacionales ya es un semillero de, de grandes deportistas para Bolivia. ¿Y cuál es el objetivo que se tiene con los Juegos Plurinacionales que se van realizando cada gestión y se van sumando además más estudiantes?... Bueno, el año 2010 nacen los Juegos Plurinacionales con el objetivo de democratizar el acceso a la práctica deportiva escolar. Anteriormente a los Juegos Plurinacionales existían los Juegos Intercolegiales, pero que tal vez muy poco eh, real se tenía en cuanto a la participación generalmente participaban unidades educativas de ciudades capitales, tal vez más unidades educativas privadas, pero el presidente Evo decide unir el campo y la ciudad, como lo llamó hace entonces, y decide lanzar este proyecto ya a nivel nacional, donde todas las unidades educativas de Bolivia tengan la posibilidad de, de poder practicar el deporte, y a través de estos juegos es que se logre este objetivo. Y que tengan el mismo derecho y las mismas oportunidades, además. Sí, ¿Eh? él decía queremos integrar a Bolivia, queremos que todos participen en este evento, queremos unir la ciudad y el campo, porque uno de los objetivos siempre era poder interactuar entre las culturas que, que tiene Bolivia. Si no me equivoco, la pasada gestión, el 2018, aproximadamente participaron 2.500 estudiantes. ¿Se tiene previsto la cantidad de estudiantes que van a formar parte de los Juegos Plurinacionales este 2019? Sí, esa cantidad de 2.500, tal vez un poco más en la cantidad del nivel primario, pero en la tercera fase, eh, en la tercera fase, nivel secundario, asciende a los 5.000, 6.000. Pero si tomamos en cuenta desde la fase previa, primera fase, segunda fase, eh, son alrededor de 500.000 estudiantes que participan en el nivel primario y 800.000 estudiantes que participan en el nivel secundario. Eso, gracias a los datos que nos da el Ministerio de Educación, estaríamos hablando de más de un millón de estudiantes que participan cada año en diferentes disciplinas, ¿cuáles son las disciplinas que vamos a tener para este 2019? Además que ya se vienen preparando meses y meses para poder eh, formar parte de lo que son los juegos Sí, en cuanto a las disciplinas desde el año 2010 ha sufrido algunas modificaciones, algunas pruebas que se incorporan algunas que cambian, algunas disciplinas también se han incorporado actualmente el nivel primario cuenta con 10 disciplinas deportivas y el nivel secundario con 11 disciplinas deportivas, estamos hablando en el nivel primario del atletismo la natación, el tenis de mesa, el fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto, eh, también tenemos lo que es la gimnasia rítmica, la gimnasia artística. En secundaria, vóley, básquet, fútbol, fútbol sala, la natación, atletismo, el ciclismo, la raqueta frontón, el raquetbol, también tenemos lo que es eh, el ajedrez. Qué lindo que se pueda participar en todo ello porque además el entusiasmo que tienen los estudiantes que van en diferentes disciplinas, que se van preparando durante meses y meses atrás junto a sus maestros, acompañados también de los padres de familia. Ahora es importante que los estudiantes conozcan cuál es el incentivo que se les da porque hay un premio a todos aquellos que ganan medallas, ¿cierto? Bueno, sí, nosotros eh, como Ministerio de Deporte otorgamos las medallas y los diplomas desde la primera fase, segunda fase y también en la fase nacional. Eh, también eh, desde el año pasado eh, se ha sacado un premio para los docentes que clasifican a sus estudiantes y logren medallas de, de oro. Tienen un año de servicio aumentado a su carrera dentro del magisterio. También hay estudiantes que han sacado medallas eh, en, en la tercera fase y se les ha posibilitado el ingreso a las universidades. O sea, el estudiante decidía qué carrera estudiar y a través del Ministerio de Educación se les daba la beca o, o el ingreso a la universidad donde eh, él quería estudiar la carrera. ¿Y cuál es el aporte que hace eh, que los estudiantes estén participando en los Juegos Plurinacionales? Que exista esta oportunidad para todos los jóvenes, que haya esta integración en nuestro país en cuanto a los Juegos Plurinacionales, ¿cuál es el aporte? Bueno, los Juegos Plurinacionales en temas educativos de formación lo que quiere es complementar la educación del estudiante boliviano, sabemos que la actividad física, el deporte es una base muy importante dentro de todas las áreas de formación es por eso que el Ministerio de Educación también lo ha incluido en su, en su currícula y gracias al Ministerio de Educación también desarrollamos este programa en temas deportivos eh, lo decía un principio, los Juegos Plurinacionales ya a 10 años que estamos cumpliendo, eh, se ha vuelto un semillero de campeones y prácticamente cada año aparecen nuevos talentos deportivos, deportistas que competían en los plurinacionales, ya están compitiendo en eventos internacionales, ya están representando al país en, en diferentes torneos. Hemos visto el caso, por ejemplo, de Moscoso en el raquetbol, que muy niño él participaba en los en los Juegos Plurinacionales y ahora es una figura a nivel mundial en, en el jacketbol. No, medallas además. Eh, Correcto, Daniel Toroy en el atletismo. Y así podemos citar varios nombres eh, que año tras año van... van, van. Van representando a Bolivia. Ayer tuvimos la noticia, por ejemplo, de Peque, como la, le llamamos a la jugadora de fútbol Sala, que ya ha sido eh, nominado por un club español en fútbol Sala. Y bueno, una alegría para nosotros. Peque era una deportista que representaba al departamento de Santa Cruz, ganó en los plurinacionales, a participado en los Juegos suramericanos. me acuerdo en el Mar del Plata, que ha, ha viajado junto ...con la delegación boliviana y ahora está en, en, en un club prof profesional en Europa. Exactamente, lo estábamos revisando hace unos instantes junto a nuestra mm. compañera de deporte, Sandra... ...que nos ha dado esa noticia y es mm. un orgullo para nuestro país, es un orgullo para todos los bolivianos... ...que nos pues, esté representando en esta disciplina, siendo que la gestión 2018 sea destacado. Pero ahora también es importante conocer todo este movimiento... La cantidad de estudiantes que estarán participando, cada año se va desarrollando en un departamento distinto también para que exista esa integración, ¿no? para que uh -huh. se esté desarrollando en un lugar diferente. La inversión uh -huh. que se tiene. Bueno, dentro de la organización a nivel nacional participamos cuatro ministerios de acuerdo a la ley 343 donde declara prioridad a los Juegos Plurinacionales, a la cabeza del Ministerio de la Presidencia está el Ministerio de Deportes, de Educación, el Ministerio de, de Salud. Hablando en temas deportivos, el Ministerio de Deportes tiene un presupuesto de 3.400.000 bolivianos para toda la gestión, eh, presupuesto que nos sirve para poder organizar las diez, los 10 diez eventos deportivos de las 10 disciplinas en primaria, las 11 disciplinas en el nivel secundario, en la tercera fase, eh, compramos equipamiento deportivo, contratamos árbitros, y en realidad toda la, la logística... ¿Personal de salud también? Sí, más que todo es en temas eh, deportivos. Ah. El Ministerio de Salud se, se dedica a la parte de salud, el Ministerio de Educación la parte logística. Le decía un principio que compramos nosotros también lo que son las medallas, diplomas y entregamos a, a nivel nacional. ¿Y cuáles son los nuevos retos que se tiene para los Juegos Plurinacionales? Mira, eh, de acuerdo las reuniones que tenemos en temas de organización eh, es poder categorizar los Juegos Plurinacionales. Actualmente la mayoría de las disciplinas en primaria se compiten de 6 a 12 años, de 12 años a, a 19 en el nivel secundario. Eh, creemos que el amplio de, la amplitud de las edades es mucho, no puede competir un niño de 6 con un niño de claro. 12. Por lo tanto, uno de los objetivos que ya estamos trabajando es poder categorizar eh, y eh, queremos que en las siguientes versiones ya a los pluris tengan diferentes categorías y el otro objetivo, eh, lo decía el presidente y está en la agenda patriótica 2025, queremos que los chicos talentosos que salgan de los Juegos Plurinacionales puedan entrenarse en los centros de alto rendimiento, en, en unos centros deportivos especiales donde ahí mismo puedan estudiar, puedan comer, puedan dormir, puedan entrenar. Y bueno, estamos en ese trabajo y ya tenemos algunos centros que nos dejó los Juegos Sudamericanos Coche 2018. Todavía falta el tema de personal, eh, no es fácil poder armar un equipo, el tema de presupuesto coordinar con el Ministerio de, de Educación el tema curricular, porque al tratarse de deportistas, estos deportistas tienen que tener una currícula adaptada en tema de horarios, cuando vayan a competir, hacer algunas adaptaciones. Una última consulta, por mm. favor. ¿Cómo se analiza, cómo se eh, verifica para que se pueda realizar estos Juegos Plurinacionales en diferentes departamentos? ¿Tienen que reunir las condiciones necesarias, los campos deportivos, entre otros? Sí. Para la tercera fase nacional, eh, principalmente vemos las condiciones logísticas y técnicas deportivas. Eh, ya le mencionaba los 10 deportes en primaria los 11 de secundaria. Lo que queremos es que en la tercera fase reúna las condiciones eh, para ese nivel, porque la tercera fase ya tiene un nivel más competitivo. Por lo tanto, por ejemplo, la piscina, si es una piscina corta de 25, de 50, tiene que tener las medidas ya reglamentarias, las áreas para jueces, calentamiento, precalentamiento, duchas, baños... Todos esos aspectos se, se evalúa en temas de escenarios deportivos. En la parte logística, el Ministerio de Educación ve el tema de transportes, cómo trasladar del departamento ah. origen al de sede, por qué medios. A veces algunos departamentos viajan vía aérea, algunos vía terrestre. Entonces, todos esos aspectos se evalúa y al final ya se toma la determinación. Y a finales de febrero estaremos conociendo en el departamento que se estén desarrollando. Sí, sí es, efectivamente, ya el presidente lo va a lanzar. Eh, generalmente lo hacemos del Palacio de Gobierno, en este caso la Casa Grande del Pueblo. Y en el lanzamiento vamos a conocer qué departamento va a ser sede en el nivel primario y qué departamento va a ser eh, en el nivel secundario. Actualmente ya todos los departamentos han sido sede o de primaria o secundaria. El único que faltaría es eh, el departamento de Pando. ¿Puede ser entonces que sea en Pando? Sí, Pando eh, es una de las grandes opciones también que, que se analiza para que pueda ser sede conocemos de que ya se está por terminar la piscina olímpica que contaba bastante, que le hacía falta bastante a Pando, es una de las grandes opciones. Muy bien, gracias viceministro, le agradezco mucho el tiempo es importante conocer estos detalles y estaremos atentos también a lo que ocurra ya pronto, en dos semanas más o menos, para conocer el lugar en el que se esté desarrollando los Juegos Plurinacionales y que los estudiantes también ya se vayan preparando, muchísimas gracias. Sí, Gracias Lorena, tal vez yo antes de despedirme quisiera... Y, Habla, invitar a los niños, entrenadores, a los papás, sabemos que todos es, están esperando la convocatoria porque esto ocurre cada año, para ver el tema de modificaciones y, y algunos están entrenando y yo decirles que bueno, ya los plurinacionales se lanza este fin de mes y a todos entrenar correctamente y obviamente que siempre gane el mejor, a veces en los plurinacionales todos los colegios quieren ganar y, y hacen diferentes eh, formas de entrenamiento, contraten entrenadores, bueno, eh, que gane el mejor y que eh, siempre el evento ha sido formativo más que que tenga un nivel competitivo y siempre el objetivo ha sido también el poder integrar a la ciudad y el campo y a todos los estudiantes del territorio boliviano. Y lo importante es que estén participando ¿Qué fecha estará iniciando ya los juegos? se ¿Tiene previsto? Eh, vamos a iniciar la fase previa en el mes de marzo abril, la primera fase mayo junio, la tercera eh, la segunda fase va a ser julio, agosto y la tercera fase nacional en el mes de septiembre en el nivel primario y la tercera fase también en, en el nivel secundario Va a ser a finales de septiembre o los primeros días de octubre. Entonces, todavía tienen tiempo para poder eh, entrenar. Sí, sí, mira que todavía los Juegos Plurinacionales tienen diferentes fases. El colegio que quiera llegar a la tercera fase tiene que ganar todavía la primera o la fase previa, primera segunda fase. Todas las fases ya se han vuelto muy competitivas, la verdad, a 10 años de los plurinacionales. Yo les decía, por eso les decía que vayan entrenando bastante y yo sé que es muy, muy fuerte el tema de competición. Muchos colegios se preparan, algunos ya contratan entrenadores para tener resultados. Y bueno, desearles lo mejor a, a todos los estudiantes. Y sabemos que así será y mm. por supuesto este es, eh, es un gran incentivo para todos los estudiantes en diferentes disciplinas que ya empiezan su formación deportiva. Muchísimas gracias una vez más. Le agradezco mucho el tiempo y lo estaremos aguardando en una siguiente oportunidad. Las puertas siempre abiertas para informar a todo el público y que de esta manera ya se vayan preparando y se vayan organizando. Gracias. Gracias a ti, Laura. Hasta una próxima oportunidad.